¿Qué tal chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos Soy Snow, en los controles se encuentra Chan que ya estaremos abriendo el, el Discord para que también nos apoye comentando y como pueden ver a la configuración, hoy estaremos jugando eh, juegos móviles hemos configurado todo para que... O sea, visible, y para que nos digan que estábamos simulando, derechamente estamos capturando desde el celular. Estamos con el Moto G9 Plus. Entra, espero que y, y hoy estaremos jugando Monument Valley 2. Creo que se encuentra. Sí, ya se está conectando. Estamos también realizando algunas pruebitas de configuración, porque eh, cambiamos algunas cosillas. Estamos preparando para hacer más cositas relacionadas. Así que voy a esperar mientras se, se conecta la fuani A ver, a ver, ahora sí, funny. Creo que te escucho, pero no, no no no escucho en dónde está saliendo el audio acá. Sí. Sí, estoy un poquito complicado porque a ver. Ahora sí. Sí, te escucho. Pero creo que te escucho en la tele. <ríe> déjame, déjame revisar. Esta cosita de estar configurando en vivo. Veamos. Eh, Discord, Discord, Discord. Sí. Eso, por mientras. <ríe> No, no, espera, estoy ahí, estoy ahí. A ver. <risa> sí, que... Ahora yo no estoy escuchando bien por acá. Ah, pero me escuchas en la transmisión. Ah, entonces yo no tengo salida de audio. Lo cual me parece bastante raro. Pero bueno, a ver que logramos arreglar estas cosillas a ver, habla Sí, por alguna razón no, no está saliendo el audio por ella a ver Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, en Discord no te, no te estoy escuchando, creo que es un tema de la salida de acá. A ver, vamos a ver, vamos a ver, eh... eh, se lo dejo por A ver, a ver, a ver, ahora sí, ahora sí. A ver, a ver, así. A ver, Fanny. ¿Se me puede hablar? Ahí sí. Ya, por lo menos yo te puedo escuchar. A ver. Sí, espera, que aquí tengo que hacer un pequeño, un pequeño cambio esperando a ver ahora sí ahí sí ya. Ya, ahora debería escucharse por la transmisión de oh. sí ya sí, perfecto ya lamentamos sí. chicos esta pequeña demora Ahora sí, partimos con este programa de Catando Juegos, que tal como lo estuve sí, mencionando, eh, estaremos dedicándonos por eh, estas semanitas a jugar algunos juegos móviles, cortesía de Motorola Moto G 9 Plus, que nos tocó justamente eh, tenerlo para eh, realizar pruebas y también eh, haciendo un apoyo a, a los chicos. De hecho... Eh, es bastante novedosa la oportunidad que nos dio Motorola Chile en este sentido, porque eh, mo Moto eh, Genoa Plus es bastante poderoso en varios sentidos. Hemos estado escribiendo durante estos últimos meses sobre las capacidades que tiene el smartphone y tiene sobre todo una batería bastante potente. Así que dentro de, de lo que pudimos hablar con Motorola... Eh, Quizás en algún momento nos íbamos a quedar cortos de artículos y qué mejor que aprovechar de mostrarles a ustedes en vivo cómo les sacamos el máximo provecho y con qué, con videojuegos. Así que, como bien dices Snow, todos los viernes cambiamos al menos por estos meses, a menos que salga un lanzamiento y tengamos que acomodarnos a otro día de la semana aparte, porque los viernes ya quedan fijos aquí en el Twitch de Pauacl, concatando juegos, pero... De móviles, inclusive okay. decía, por supuesto, de Motorola Chile. Sí, y bueno, también este va a ser un pequeño piloto para este experimento, un móvil que estamos realizando. Debido a que hoy día nos llegaron las cositas para poder realizar las, eh, la conexión de audio, que era una cosa que nos tenía bastante preocupados. Así que vamos a ir probando cómo resulta. También ahí agradecemos el feedback que nos vayan entregando, chicos vamos a partir jugando Monument Valley, vamos a intentar verse que en una hora porque los juegos móviles de, de por sí no, no creo que, que queramos destinarle más tiempo es más que nada para darle unas pinceladas respecto de los juegos y vamos a partir aquí con Monument Valley ahí nos avisan chicos cómo se está viendo y escuchando y la gracia es que, aparte de estar mostrándole el celular y, y todo, eh, puedan ver también eh, las interacciones que voy realizando. Es justamente ahí parte de esta intro. A mí me gusta bastante el, el logo, cómo se presenta. Voy a compartir aquí pantallita con Fanny para que también vaya viendo. Eh, la idea de, de estar jugando móviles. Eh, no es solamente ir probando títulos, sino que eh, capturándolos eh, directamente del smartphone, sino que es que nos vean de cuál smartphone lo estamos haciendo. Nosotros tenemos smartphones propios, pero eh, haciendo como el, el paralelo con Motorola. Pero la idea es que ustedes mismos vean cómo eh, tiene buen aguante en temas de gráficos en temas de batería. Con Moto G 9 Plus Sí, así es Vamos a estar eh, Enseñándoles En realidad las características Del celular a través de los juegos Hay algunos juegos que nos Corren súper bien porque tuvimos un, Que utilizar un programa Específico para poder realizar Las capturas eh, Sé que hay Algunas instalaciones con USB Pero no hemos eh, podido probar Esperamos a futuro ir también analizando estas opciones, pero eh, hay otros jueguitos que derechamente no los puede por un tema de que eh, tenemos que tener una configuración más, más cotota con el wifi y, y demás y sí, sí, por lo tanto no se ve tan fluido. Así que vamos a ir probando estos jueguitos que se pueden compartir sin problemas en el sentido de que se ve más fluido. E igual vamos a estar probando algunos títulos que vayan lanzando Estamos esperando bastante el título de League of Legends Esperamos que podamos ir compartiéndolo Sí, y de hecho va a ser bastante populístico eh, el contenido que estaremos generando durante esta semana Ya que no solamente vamos a, a los títulos más esperados Sino que como siempre potenciando muchísimo lo que es contenido indie independiente sí. bueno, acá hay unos detalles por ejemplo que creo que en temas de, de configuración los vas a tener que ir viendo, ya que hablando de piloto porque yo lo, yo lo que veo a través de la transmisión es que sí estás interactuando con el moto en G9 plus, pero es tan brillante en la escena, ya que lo que pueden ver al costado derecho es justamente un fondo blanco y la acción ah sí, sí, eh, temas de. pero que... no ven como el camino Claro, Entonces, es que el tema es que quizás... en, la, en la mesa eh, la tenemos un poquito oscura. Entonces, eso, eso sí. lo tenemos que arreglar con un poquito de iluminación. Vamos a estar trabajando en ello. Aunque opción B puede también ser relacionado con el brillo de la pantalla. Es que ya lo tengo el brillo mínimo. Ah, oh, buen detalle, ¿no? Esos detallitos también hay que irlos comentando. Sí. Todo es directamente desde el celular, chicos. Así que. Sí, obviamente, si quieren verlo con la resolución correspondiente, está todo al extremo derecho de la pantalla. Sí, por lo mismo, para que puedan ir viendo eh, cómo se debería estar viendo el, sí. el título. Este jueguito es bastante relajante. Eh, los, que pudieron, los que tuvieron la oportunidad de jugar el Monument Fally 1, que se encuentra gratuito. Eh, Se dieron cuenta de que es, esto es una plataforma puzzle bastante eh, relajante y didáctico. Por pues lo mismo, tú, ¿tú cliqueas. Amante de los puzzles, así que no te será tan complicado ir avanzando durante la transmisión. Claro. Y ahí ya resolvimos esta parte del, del puzzle Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Si bien no está de más decir eh, Advertimos que posiblemente en alguna transmisión quizás no sea ahora, sino que a futuro eh, Aparezcan unas patitas Sí <ríe> <ríe> Es que tenemos dos gatas Una que tiene ya tres años Y una que cumplió cuatro meses Así que cualquiera de las dos Va a estar como haciendo nuestro inspector Viendo si está todo en orden Claro Y posiblemente se cruce Pero es, es la ternura plus Dentro de la transmisión Bueno, si podemos apreciar en pantalla Al costado izquierdo justamente es Lo que está jugando Snow Y eh, ahora que la escena es más oscura Podemos ver Pequeños detalles que Capturamos desde la, la webcam Claro Pero si quieren ver el contenido ya mucha mejor calidad, se concentran al costado derecho Sí, ahí pueden ver cómo se está viendo en la pantalla de por sí, y el otro es cómo lo estamos viendo nosotros Oficialmente esta es nuestra primera eh, transmisión con juegos de móviles Y también presentado de esta manera Así que cualquier detallito técnico o visual Obviamente siempre se irá mejorando en el camino Pero esperamos también el feedback de ustedes en los comentarios Sea aquí en vivo a través de Twitch o en diferido a través de YouTube Ya que tenemos como un intervalo aproximado de 24 horas aproximadamente sí. Un poquito más, un poquito por, menos por, por Pero... general, si, si no, como lo vamos a estar realizando el día viernes va a estar disponible o el sábado o el domingo Así es Así que Ya lo saben Estamos, estamos eh, actualizando lo que es eh, La portada de, de Informativos en Twitch Ya que teníamos los antiguos horarios Y tenemos nuevo contenido también Antes hacíamos Catando juegos los días eh, Martes y jueves Ahora que están un poco tranquilos los lanzamientos Para consolas damos énfasis derechamente a lo que es móviles y en caso que próximamente tengamos la posibilidad de hacer un streaming de videojuegos en otra plataforma lo más posible es que sea un día miércoles o el fin de semana para poder ir intercalando contenido y tomar las pausas de rigor también claro completado el segundo capítulo y ahora vamos al tercer capítulo el primer capítulo es meramente un, una intro así que por eso fue, fue cortito y el segundo para entender un poquito las mecánicas como se dan cuenta eh, por una parte hay que estar eh, cliqueando sobre el camino para que justamente nuestros personajes se muevan en este caso está Rob y su hija y aparte hay piezas que se pueden eh, mover y desplazar la cual nosotros podemos tomar y posicionarlo a la a donde no, más nos acomoda para realizar eh, eh, para poder seguir avanzando y poder resolver el puzzle no está el factor quizás para algunos estresante o no de ir avanzando con tiempo no no no relajante en ese sentido Marte, las pausas necesarias para comprender el mapa y cómo seguir avanzando. Claro. La gracia es justamente resolver eh, el puzzle llegando hacia las puertas para que puedas seguir progresando. Pero también ocurren situaciones en las cuales no puedes seguir avanzando porque suceden cosas. para botar nuestra hija. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Interesante. <risa> y caótico a la vez, siendo sí. que... <risa> Ouch, la estética es súper simple. Claro. Pero sí si también te muestra un poquito la gracia del juego, que aparte de tener el plano normal, también te puedes mover en, en, en otros planos. Y ahí se vuelven a juntar así, seguimos Sí a todos quienes pasen por la transmisión y aprovechen de dejarnos en los comentarios si han tenido la posibilidad de jugar este título ¿tú no habías tenido la oportunidad de jugar el 1? sí, el 1 estás jugando el 2 Voy por el segundo switch. Y ahí se reconstruyó el templo. Nuestra misión final es llegar a estos puntitos que son como los lugares donde podemos ir. Eh... Marcando el fin, y aparte tiene la particularidad de que aquí eh, puedes hacer patrones para finalizar. Entonces, Un tipo de patrón de este tipo. Vamos a hacer puntitos. Es como muy eh, dibujo. Jugar mucho al dibujo de copo de nieve. El mandala. Una referencia en cuanto a títulos similares que hayas podido jugar, no necesariamente en un smartphone. Mira, el, el más similar que recuerdo inmediato que también lo estuvo mencionando ante la más pauta es el FES, sí. el juego que salió más o menos entre el 2010-2012, bastante popular y que tiene este juego de perspectivas 2D con 3D. y el minimalismo Sí, me gusta cuando son un, un poco más minimalistas en cuanto a su su contenido pero que no le quita que sean eh, ¿cómo decir? dinámicos y, y que cuenten historias a estas alturas ya se comprende que dentro de la jugabilidad eh, no solamente juegas con los personajes sino que tienes que estar en todo momento juntos claro es como el, el atractivo extra por lo general eh, siempre es un personaje el que va resolviendo los puzzles sí. y avanzando y aparte que juega mucho con el tema de las perspectivas Sí, no se quedan solo un plano Claro, y que aparte como tienes el hecho de que puedes ir rotando también eh, Las piezas se van cruzando En una de las perspectivas Y eso puedes aprovechar para seguir avanzando Bueno, una particularidad que pasamos de largo es el idioma Se encuentra en español y desde el inicio que lo estás jugando en español Claro No necesariamente estaremos viendo títulos en español Ahí depende de... Ay, se me estiró la gatita y me pausó esto eh, No, no, quizás dependa derechamente si se encuentra regionalmente con el idioma de rigor A veces está la opción de elegir el idioma o también el que viene ya por defecto y no se hace tan complicado Jugabilidad por si se entiende las mecánicas Claro Todo dependerá también del resto del contenido Que estemos viendo los próximos viernes Aquí en Catando Juegos Igual el juego Te muestra que tampoco Si bien están juntos No están tan juntos Tienen que ir resolviendo por separado El, el puzzle eso que es tan importante estar claro atento a donde y de hecho están. Es, en parte te lo comentaba porque ya ves el plus de que sean dos personajes por ende tienes que ir resumiendo plus en puntos paralelos claro y, o extremos eh, eh, opuestos y siempre deben encontrarse Sí. un de estos que debes hacer una doble activación para lo que vemos en pantalla, así que es interesante. No hay tantos títulos que jueguen con un, un doble personaje. Sí, que no son tan comunes. Oh, y eso es lo que de, me gusta por de, este título, que me, de, de por sí, como hay una secuela, tiene bastante esta interacción, pero el hecho de que le agreguen a otro personaje hace que se, se sienta fresco el, los puzzles. Conozco si hay una tercera parte y si serían tan ambiciosos como para hacer un tercer personaje. <risa> no sé, pero sí sé que hay, hay un 3. ¿Sí? sí. Pero no sé si está disponible hay... en Android todavía. Creo que está disponible claro. solamente en, en, en Apple. Está lleno menor a resaltar en todo caso porque todos los dispositivos Motorola vienen con sistema Android. Si te llama la atención este título, lo puedes buscar... Gratis Siempre vamos a estar asaltando Ese otro detalle El bolsillo siempre agradecerá Títulos gratuitos Para que puedan disfrutar O al menos que tengan La nada de publicidad Porque es bastante molesto ¿Se entiende? Desde el otro lado El desarrollador tiene que tener Algún tipo de ingreso todo depende también del tipo de título. Cuestión. Claro. listo Ahorita completamos el capítulo. E hice una rodita Yeah. un detalle que se ve, bueno, ya, ya no se ve es que te sale la opción de sacarle una fotito sí, de la escena Sí, te sale ¿eso es durante o ya cuando completas el nivel? cuando completas el nivel tienes la opción de realizar la captura interesante Sí, creo que ahí se puede compartir el patrón que, que creaste oh y ahora el capítulo 5 es el archipiélago es que la niña debe encontrar su propio camino chan chan ahora chan. es la niña quien dirige Qué bien ah ¿eh? muestran una interacción un poco más allá los niveles no son extensos tampoco, son bastante cortitos claro te es azul... creo que tengo que ir por acá ahí, mejor activar el switch utiliza colores pastel eh... sí no, no, son colores tan brillantes ni tampoco son tan sombríos Fríos Es término medio Sí, es término medio mm. Depende de las escenas Exacto Aquí por ejemplo ya tenemos un poco más nocturno bueno, no, aprovecho de comentarme algunas características del smartphone con respecto a la jugabilidad. Me refiero a... Eh, en este rato acá has estado jugando, lo que llamamos igual, no tanto. Pero... ¿Es un juego el cual se calienta el smartphone? ¿O no, nos, no pide tanto como para, para que sobretrabaje de más? No, no, no, para nada. Lo puedo jugar solamente cómodo, a pesar de que lo estoy jugando apoyado son detallitos que también vamos a ir eh, viendo siempre si bien la idea es en estas transmisiones poder sacar el jugo al smartphone eh, la idea es que también la experiencia si es que decides eh, eh, más adelante adquirir uno eh, a futuro que, que sea una experiencia con estos títulos que no, no sentir quizás el, el, el celular no se la puede. Porque hay juegos que piden demasiado y no está tan pensado para dichos modelos. Sí, en el igual, nosotros haremos las, las pruebas de rigor internas para ir proponiendo lo mejor y sea tanto agradable al tacto como también en experiencia de juego. De, de por sí, muchos de los títulos que hemos jugado, si no casi todos, eh, no me han dado problemas de desempeño. Lo que sí es que para intentar transmitir puede que tengamos algunos problemas. Por el hecho de que estoy utilizando un claro. software de tercero para poder realizar la. el. el compartir pantalla. La captura. Claro, exacto. La captura. Sí. Entonces, en ese sentido, posiblemente tengamos algún problema con alguno de los títulos. No, pero por lo mismo, igual. Antes de, de pasar rabias, entre comillas eh, Estaremos haciendo las pruebas de antemano Para justamente prevenir Y no, no tener una mala experiencia Entre medio de la transmisión Por ejemplo, que se caiga el juego Claro O que absorba mucha batería Y tenga que estar el smartphone conectado Para mantenerse activo el, eh, Este Moto G9 Plus si ven que hay un cable, es solo el de el de el audio. De audio claro. Porque tú no, no lo tienes conectado a, a la carga de usb No, no, no, no lo tengo conectado. Posiblemente eh, para la próxima quizás lo tenga conectado. Por el tema de... Todo depende. Todo depende. Eh, por el vale. tema de conectividad, para que no haya problemas. Uh -huh. Pero más allá de eso, por batería, me anda súper bien. Yo juego por horas, sobre todo los fines de semana, que me dedico más a descansar, y por lo menos lo cargo una sola vez. Yo sé que juego por lo menos 12 horas en el celular, y estoy revisando contenido y demás. Algunos títulos Hello. son los que me toman más, pero más allá de eso, tengo que cargarlo una vez al día. Y ya, si es que el juego es demasiado, demasiado demandante de, de gráfica, dos veces pero son tan puntuales que no es que te, te reste experiencia sino que es de todas maneras aditivo el uso claro adictivo mejor dicho bueno chicos eh, si quieren saber más de este smartphone como también eh, sacar el máximo provecho con aplicaciones o con temas de, de salud que es bastante importante con snow hemos estado haciendo artículos en pago.cl que hablan sobre las principales características de este celular eh, aplicaciones para diversos usos por ejemplo dentro de, de los últimos artículos que tenemos de motorola eh, snow estuvo hablando sobre la configuración para que no tengas un cansancio visual eh, recomendaciones de aplicaciones para leer manga eh, por mi parte Estuve informando sobre aplicaciones que te puedan ayudar a organizarte en tiempos, en metas y en uh -huh. proyecciones que quieras hacerte. Tanto con tareas pequeñas como ambiciosamente a nivel anual. Y en, en este caso, resaltando esa, porque hay otras más por ahí. Eh, son tres... En otros top hacemos top 5, top 10, dependiendo. Y elegí unas que son eh, visualmente muy, muy adorables. Una bueno, tiene que ver eh, con temas de conejitos. Otra bueno, tiene que ver con temas de paltas. <risa> <risa> Pero, y el tema del pomodoro, justamente como para ir planteándote hacer pequeñas tareas con tiempos y que te calce todo dentro del día. Que no quedes corto de tiempo y que tengas. Eh, reitero, tiempo no solo laboral sino que también personal Que es sagrado, así que Una buena manera de aprovechar un smartphone Sea en temas de organizarte, en temas de ocio Y en temas de también cuidar tu salud Lo estamos potenciando con Moto G9 Plus Sí. Bueno, ahí vemos que va partiendo nuestra hija no. La hija de Rodolfo va partiendo de crecen tan luego <ríe> ya, ya puede ir solito bueno desde ya aprovechamos de invitarlos a ver el contenido que tenemos en a través de youtube con catando juegos tenemos títulos de, de varias plataformas por si quieren conocer también qué otros juegos aparte de smartphone Estamos revisando Pero al menos por este mes De, de febrero, marzo Y lo que nos quede de abril Estaremos eh, Enfocándonos Los días viernes fijo Así que para que se haga un tiempecito Si es que quieren eh, Conocer juegos Con Android eh, Gratuitos Y que que dentro de los tiempos que dispongan también para poder disfrutar de ello eh, Sea un buen pasatiempo Aquí se aprovecha el ingenio En otros pueden ser de estrategia De peleas, rítmico Queremos hacerlo bastante variado en ese sentido Como algunos esports que son ya bastante emblemáticos Así que estar probando de todo un poco Y por supuesto, si tienes algún título Que nos quieras recomendar para que estemos jugándolo Aquí en Catando Juegos, bienvenido Nos puedes mandar un mensaje En nuestras redes sociales recuerdan que tenemos Facebook, Instagram, Twitter Aparte de estarnos viendo En vivo a través de Twitch Como también en diferido En Youtube, nos encuentran como Pagua.cl Nos uh -huh. pueden mandar un mensajito con su sugerencia Y nosotros obviamente que ponemos a buscar el título descargarlo y tenerlo para el próximo capítulo ya disponible y jugando sí. la idea es que si le interesa a alguno tengamos la oportunidad de probarlo y así también pueden ver cómo funciona con el celular Bueno, y recalcar también que en esta dinámica de hacer streaming de juegos para móviles eh, Aparecerán nuestras manitos bastante seguido sí, <ríe> Justamente tenemos que estar resaltando al smartphone Pero también nuestra interacción con él Sí, para que no digan que estamos emulando No, es captura en directo nomás Exacto, porque perfectamente pudiese hacerlo lo otro pero la idea es mostrar que estamos de verdad con con el celular y no hacer una captura de la pantalla sola y no se entienda bien sino que mostrar el paralelo y la nada de intermitencia que hay y cómo realmente se se disfruta Entonces, no si quieres dar algún spoiler del próximo título a jugar o intercalo de. de quién va a ser el stream la próxima semana? Uh en realidad no sé. Como esta, estamos haciendo todavía el, el piloto de pruebas, eh, no hemos fijado bien claro. en el tema del contenido calendarización La calendarización. solamente tuvimos es que... que funcionaba bien realizar el streaming y hasta ahora veo que está todo bien vamos no, a estar igual revisando algunos detallitos con la iluminación de hecho también nos apañó la, la conectividad así que en ese sentido estamos como bastante relajaditos y nos tranquiliza saberse que está saliendo todo bien es que como bien te decías no eh, hay tanto tantas opciones en cuanto a jugabilidad que podemos aprovechar en este segmento para móviles que sería igual interesante ir intercalando tanto quién hace el stream porque por supuesto que también voy a participar si verán mis manitos eh, como también es no ir proponiendo títulos claro va, vamos a estar eh, revisando el catálogo. Ahí obviamente si tienen alguna recomendación nos dicen a través de Twitch o también a través de YouTube. Los vamos a estar leyendo durante la semanita. Posiblemente levantemos una encuesta que ahí podamos ir levantando eh, las propuestas. Sí, de, de por sí eh, dejar algunos títulos que ya estemos como echándole el ojo porque para que en futuro vayan sí o sí como también dejarles la opción libre que ustedes también si ninguno de los que pusimos en el listado les interesa propongan uno y nosotros también poderlo probar aquí en la transmisión Loki. Bien, eh, en este título en cuestión, la, la estética es fantástica. Siento que hay una mezcla entre eh, edificación medieval, los castillos. Y la que es más de. de Asia. Sí, es que juega mucho con temática sí. de, de, de. desierto. Sí. No creo que se escuche, sí. pero nosotros escuchamos y al vecino selectivo al, <ríe> eh, la bocina. Alarma, la que tiene que la alarma, ir... A la alarma. La alarma de la bocina <ríe> Claro. Okay, okay. Ahí sí. Ahí, ahí es perfecto. Bueno, sí. Ahí Bueno, Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. sí. Por lo menos en algunos de los, de los mundos sí, en otros no tanto. Que lo que voy es que necesitas tener una interacción extra para poder moverte o activar cosas. Ah, claro. ¿Qué antes hacía la, la niña que te acompañaba, la, la pequeña caperucita? Ahora son elementos del escenario que te ayudan a activar y a movilizarte. Sí. Vamos a por acá. Conozco cuántas horas puedas estar avanzando entre los puzzles, pero no son tantas, no es. Tiempo comparando lo que es un juego de consola o de PC Estás en estos que son justamente de puzzles te tome más tiempo Porque tienes que deducir cuál es la manera correcta de seguir avanzando en ellos Claro, hay algunos que quizás te tomen más tiempo Hasta saber bien cuál, qué combinación es la que te permite seguir avanzando pero lo mismo, a mí me gusta bastante este tipo de juegos como que me fomenta más la relajación al estar concentrado claro, porque también hay puzzles mucho más agresivos en ese sentido que tienes que pasar una escena si no... el enemigo o la misma escena... Eh, un fabula contra ti uh -huh. Está al moverte entre pasadizos, pisos, estructuras, es totalmente distinta la manera en que vas avanzando. Claro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay puzzles donde... O más bien se le cataloga como puzzles, porque también son plataformeros. Si tienes una interacción con los enemigos del nivel... O oh, si sí es más agresivo el juego Inclusive con Que psicodélico el... Sí. <ríe> el ingreso El ingreso a la escena eh, O también el mismo eh, El mismo nivel Va atacando o, o te ataca con elementos O te va quitando espacio Para avanzar Eso sí es eh, un puzzle Mucho más agresivo y de interacción rápida este es relajado aparte que puede estar viendo justamente la estética de cada nivel son todos distintos como puedes moverlos también es interesante claro tienes que un poco imaginarte cómo mover bien las piezas Claro, porque primero es eh, cómo se ve y de ahí empezar a ver qué tanto puedes mover, moverte y el escenario. Claro. También hay patrones de comportamiento que debe seguir algunos para poder seguir moviéndote. Ahí, ahí. Ahí, sí. Te vi una especie de doble de ti una puerta si sí, es parecido mm. entonces no solamente son visuales sino que son efectos ópticos si sí, eh, no me acuerdo cómo se llama el efecto es el término que tú creas una realidad visual pero porque porque Tienes tu cabeza eh, mecanizada así no te das cuenta a medida que vas avanzando Que es totalmente antigravedad con, con profundidades que no, no razonas en tu día a día Entonces, Eso se vuelve más interesante claro. No vaya a caminar por las paredes de lado Viendo una profundidad que no parece ser lineal Curva ¿La larga que conecta con qué? Uh -huh. aquí, aquí es primera vez que te veo ya pegado en el avance Sí Quiera. Oh, detalle que no te no te consulté. Esos puntos y ondas blancas son el touch de tu dedo en la pantalla? Sí. Donde le, le hago clic para que para visualizarse bien. Claro, porque el personaje no avanza de por sí solo. Ahí tienen como el comando flechita para arriba, flechitas para los costados y abajo. Sí. Ah, ahí estaba. Y ahora sí eh, Ese fue interesante Aquí se puede ver más, más el pasado De Ron Que estaba justamente resolviendo el pulo Y partió en su viaje O sea, la hija tuvo que pasar por lo mismo la única manera de salir de ahí más como un viaje introspectivo no sé si catalogarlo poligonal cuanto a estructura de algunos elementos mm. por ejemplo lo que vemos en lo, la vegetación es la típica forma que conocemos como árboles. No uh, juegan más con la geometría. ¿eh? Mm. Y una estrellita. Y no se han ido pasando la hora ya volando. Oye, sí, no, este título este te absorbe. Sí. Justamente el hecho de que los puzzles sean tan entretenidos eh, También me agrada bastante que no tenga publicidad Factor súper importante para quienes desean jugar derechamente el, sí. el, el título Creo que hay una versión disponible con publicidad y otra no Por un tiempo estuvo disponible de forma gratuita La versión ah. O sea, ahí aproveché Creo que también está disponible no. sin. Con, con publicidad, pero que también está gratuita y que creo que al terminar la escena eh, se agrega un poco de publicidad. Ah, ok. Por ahí va el, lo invasión, ¿no? entre medio de sacando la lógica para poder salir de ahí. Claro. Esto también que mezcla lo que es el cubo Rubik en sí. cierta medida no, me agradó muchísimo el minimalismo y las tonalidades duales que tiene son 100% planas sino que tienen como eh, ahí vemos de hecho que está cambiando los colores de la escenografía Sí, Así que ese es otro plus más. Quizás te muestra que estás de día y de noche: colores fríos, colores cálidos. Pero es son tonalidades eh, relajantes también. No son brillantes que te cansa la vista. También un buen plus del título. El juego es muy brillante en ese sentido que claro de ahí sí si ya de todas maneras está gran esos títulos con colores bastante vivos entra ya en ti está haciendo la configuración para el descanso visual claro configuración en el smartphone me refiero son los buenos que ha salido en varios modelos en motorola como también en, en otras marcas tener la posibilidad de, de poder un, tener un descanso visual pero seguir disfrutando o trabajando dependiendo del uso que le des el smartphone en cuestión Ay, recién me percaté, la estructura con la cual tú interactúas como segunda parte, podríamos decir que tiene vida propia. Sí. Porque tiene un ojito al cual pestañeas, cierra, lo abre. <risa> Derechamente pestañeas. Uh -huh. Como si fuese carita de pez. Sí, tiene como carita de pez. No, ¿qué te parece que los dejemos hasta aquí por hoy? Deja terminar el, el capítulo. Y lo, lo terminamos. Que okay, quedaba la nada. Estamos planificándonos justamente tener un tiempo fijo sí o sí. Entonces con consolas expandíamos a dos horas, dos horas y media y más. Pero muchos juegos de smartphone eh, son escenas cortas. Bueno, es que son bastante... Eh, son repetitivas Bueno, va a depender siempre del, del juego en realidad Pero hacer el suficiente eh, avance Para mostrar jugabilidad Mostrar los comportamientos Interacciones con el smartphone Y si les interesa el juego, por supuesto Dejarlos enganchadísimos a poderlo disfrutar Claro, justamente es la idea que si tienen el título o si le, le tienen un, hecho un vistazo, que nos pueden ir comentando si es que quedaron interesados, si es que quedaron enganchados, si es que tienen algunos problemas para intentar resolver los puzzles. Que justamente son los puntos que me encanta dedicar a ello. Hay muchos puzzles que no los sé resolver y por eso más intrigado. Y va vendiendo los juegos también. ¿no? que resultan bastante complejos y otros que resultan finalmente simples y más allá de eso eh, esperamos que esta, este formato que estamos inaugurando con móviles eh, sea de su agrado. justamente la idea es ir probando los jueguitos que encontremos o en el en Google Play o derechamente hay alguno que hayamos quedado enganchado y podamos irlo mostrando. Y aparte de eso, ir viendo eh, futuros lanzamientos, porque se vienen varios jueguitos este año para móviles. Sí, también, si bien hemos dado siempre eh, datitos de juegos en varias plataformas, como también en móviles, y datitos de, de tecnología en general, eh, no hemos podido dar tantos énfasis en cuanto a lanzamientos, betas o para dejar en tu eh, lista de deseos, podríamos decir, tu wishlist sí. eh, en cuanto a móviles las otras plataformas, claro que sí, siempre lo informamos así que también es un, un desafío para nosotros poderlos mantener al tanto y que puedan también estar a la par eh, conociendo los nuevos lanzamientos, qué es lo que se viene y disfrutarlo desde el día cero, o sea, desde el día uno. El cero es como, no, todavía no. Desde el día menos uno. Claro, jajajas. Bueno, nos vamos al outro entonces. Aprovechamos ahí de hacer el cierre correspondiente. Y... Ahora sí, muchas gracias por eh, vernos en esta edición de Catando Juegos. Eh, recuerden que debido a que vamos a estar apoyando los jueguitos móviles y salvo que salga alguna cosilla por ahí que sea bastante interesante de revisar, estaremos realizando la actividad los días viernes a contar de las 9 de la noche. Cualquier otro eh, cambio que hagamos lo vamos a estar anunciando. Es un lanzamiento de videojuegos no relacionado con móviles Va a ser en un día intercalado que no, no tope con, con el resto de la programación que tenemos en Twitch Claro, y recuerden que estamos realizando dos Revit Bueno, estoy realizando dos Revit Dos días lunes a las ocho y media de la noche Con obviamente nuestros queridos eh, dos Reviters eh, Max Metaru y Tenecan, que nos acompañan durante la transmisión y que obviamente vamos comentando y hablando sobre videojuegos y su música. Ahí estamos enfocándonos en diversos contenidos. Vamos también a estar eh, a futuro realizando algunas entrevistas a algunos artistas, así que ahí, atentos chicos, estamos en conversaciones. No podemos anunciar nada al respecto hasta estar confirmado, pero se viene bastante interesante. Y queremos ir creciendo de a poco con el programa. y apaño a los chicos desde el chat, así que eh, como siempre, bienvenidos a toda la programación que hacemos con mucho cariño para ustedes. Esperamos que les guste también y cualquier feedback que nos quieran dar. Nosotros somos más que materia dispuesta para ir mejorando cada día recuerden que los capítulos estarán disponibles dentro de las siguientes 48 horas en YouTube. Y por lo mismo pueden revisar tanto este capítulo como los que hemos realizado durante este añito y lo del año pasado. Nos pueden encontrar en YouTube como Pauacl y también en Twitch como Pauacl. En Facebook e Instagram nos pueden ubicar como Paua.cl. En Twitter también nos pueden encontrar como Pauacl. Como también les he estado informando durante este capítulo, tenemos el portal de PAUA.CL donde informamos de noticias, reseñas, entrevistas, críticas, eh, actualidad también. Pero bastante relacionado a lo que es videojuegos, panoramas, tecnología, cine, series, eh, animación japonesa. Me encanta. Y. Así que más que invitadísimos a que se den una vueltecita siempre tenemos contenido diario de todo tipo para que disfruten y por supuesto también de juegos de mesa así que atentos ahí porque no solamente informamos sobre juegos de mesa sino que también estamos preparándonos con todo para la segunda temporada de cartas y dragones así que atentos Sí, ahí vamos a estar anunciando cuándo lo vamos a estar realizando y los formatos que vamos a estar utilizando es muy posible que hagamos sesiones virtuales y aparte de estar probando jueguitos de mesa eh, físicos vamos a estar probando eh, algunos eh, software relacionados así que eso es dentro de lo que podemos estar spoileando todavía estamos trabajando en ello y además de eso vamos a estar anunciando los días que vamos a estar realizando el programa próximamente así que ahí eh, obviamente estén atentos en nuestras redes de nuevo agradecemos que nos hayan visto recuerden que también torre bit aprovechando eh, encuentra en formato de podcast lo pueden encontrar en spotify en google podcast y en iTunes ahí nos pueden buscar como torre Beat. y además de eso eh, recuerden pasar eh, este 14 de febrero sé que es posible con sus amistades y sus muy mejores amistades con sus calcetines San Calcetín por sí. supuesto <risa> bueno chicos ya tenemos que dar cierre sí o sí aquí tengo a Majo que me llora sí, así que soy solo, no, me acompaño ¿Pero Juan Chan falta, no? y <risa> nos estamos viendo en la próxima <risa> transmisión de los juegos bye. chau chau bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.